Hola buena gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez va a ser una nueva violación a una parodia, otra vez, de Kinshin Pai. Esta vez que me llamó la atención por la miniatura que se llama Demon Bulma. Sí, como vimos en el video anterior, era una mezcla entre... iba a aparecer, ¿no? villano, entre la mezcla de Yanemba y Bulma. Y también está la otra parte que es con Versus Kefla o Kalefla, no sé. ¿Será otra fusión o será la misma? No sé, pero bueno vamos a reaccionar esta vez a estas dos partes que son las últimas así que la play y comenzamos murmurador ok el purgatorio el cielo con el <laughs> ¡Sabía Fuck it, trae mal bulma. ¿Qué? Ahí la trajo. Pero es no diferente ¿Eh? Todos sus videos son iguales, creo. Ah, sí. Ja. Dat <laughs> <laughs> carajo ¿Te mató ya nada ah, se nah. ropa de colegio ah bonito la ah ¿cómo hacer? ¡Wow! <risa> no hay función, me voy a dar los setas, a menos que. <risa> por <gén> sí! <sitio keystroke> no, los ¡Ah, ¡Ah, ¡Ah, Volvemos Hubo más talie más Ah, la sección Eh la otra sección La de los pasos de baile Ah, ¡Sí! ¡No ah, pues, ¿eh? <laughs> a un target! ¡Oh, qué jajajajaja que los ¿eh? Ese llevó la mano. Está está hay algo Ok. Ah, no le he llamado nunca, <ríe> sí, sí. Ah, está ahí, termino. Ok. Vamos acá con esta imagen nomás. <risa> ok gente, bueno, esto ha sido la reacción de hoy. Medio eh, bizarro fue eso. No sé. Eh, y ok, estuvo un final, bueno, medio honrado, pero ok. Y bueno gente, ha sido la reacción de hoy, espero que te haya gustado. Deja ver las animaciones originales en la descripción. Y ok gente, esto ha sido todo, soy yo, soy Ultimate, y nos vemos en un próximo video. chao